la palabra senador Comorera. Gracias, señor presidente. Evidentemente y por coherencia, nuestro grupo va a apoyar la moción del Partido Socialista, a pesar de que no hayan sido admitidas la mayoría de nuestras enmiendas, porque nosotros vamos a apoyar cualquier avance en materia de justicia, verdad y reparación, por pequeño que sea. La reforma de la Ley de Amnistía, que según palabras desde, desde esta tribuna del reprobado ministro de Justicia en el pasado pleno es una cosa planteada desde la más extrema izquierda, la está pidiendo el relator especial de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas gracias e involuntarias de Naciones Unidas, y así hasta cinco mecanismos de Naciones Unidas, todos ellos peligrosos sectarios de extrema izquierda. Lo único en que sí le daré la razón al ministro de Justicia es sobre la incoherencia del Partido Socialista. En la interpelación al ministro, prácticamente desgranaron la mayoría las recomendaciones de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, excepto dos, la reforma o derogación de la Ley de Amnistía y la ratificación del Convenio de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Hoy nos sorprenden admitiendo eh, nuestra enmienda sobre este particular y, cuando hace unas pocas semanas, yo mismo defendí, eh, traje a este Pleno eh, una moción para la ratificación, ustedes se abstuvieron. Yo no lo entiendo, a mí que me lo expliquen, ese cambio de actitud. Ciudadanos hace lo mismo, hablan de, de las recomendaciones, pero luego en el Congreso votan en contra de reformar la ley de amnistía. Hombre, no se pueden coger las recomendaciones y eliminar aquellas que no nos interesan o las que pueden abrir la puerta a investigar los crímenes del franquismo. Ese estar a medias, o ese sí, pero no, o hoy voto una cosa y el siguiente pleno voto otra, pues no nos vale y a las víctimas tampoco. Recapaciten, señorías del Partido Socialista. De ustedes dependen porque en el Congreso hay mayoría para poder llevar adelante las reformas necesarias para implementar de verdad las recomendaciones de Naciones Unidas. Y si, si no se hace en esta legislatura, será exclusivamente culpa suya. Respecto del partido mayoritario de esta Cámara, con que son los últimos en hablar y desconocemos qué argumentos nos van a dar hoy, aunque sospecho cuál será el sentido de su voto, y más después de lo que hemos vivido en la última Comisión de Justicia, donde debatimos... Por favor, señorías, guarden silencio. Gracias, presidente. Sobre dos mociones relativas a memoria histórica, una de Guernica y la otra de Sanadería de Besós, ambas rechazadas, y lo que me preocupó de las intervenciones de los portavoces del Partido Popular en su discurso de igualar las atrocidades de uno y otro bando. Y no, no es lo mismo. Claro que todos hicieron atrocidades y todas son condenables, pero es un insulto a la inteligencia poner al mismo nivel las que hicieron los golpistas y sus posteriores 40 años de dictadura. Claro que hay distinción, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Aplicando la lógica de su discurso, ¿les parecería normal poner al mismo nivel a los aliados y a los nazis? Nos dicen que tenemos intenciones revanchistas, indecentes, frentistas, de tener memoria selectiva y de intentar obtener ventajas políticas del enfrentamiento entre nuestros pueblos y acabaron llamándonos políticamente, hablando, eso sí, mezquinos, revanchistas, hipócritas, que reclaman por una parte de las víctimas y excluyen al resto. Todo esto nos dijo su portavoz en la Comisión de Justicia el otro día, pero escuchen, todas y cada una de las propuestas contenidas en la moción y en las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, no son ocurrencias nuestras, ni del PSOE, ni del PNV, ni de Esquerra Republicana, no, son recomendaciones o exigencias de organismos internacionales de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales internacionales de defensa de los derechos humanos. ¿Es para ustedes, Naciones Unidas, una organización revanchista o y que busca la confrontación y reabrir frentes? Por favor, un poco de seriedad y dejen de decir falsedades para justificarse quién es el hipócrita, los grupos parlamentarios que pedimos que se cumplan las recomendaciones o el señor M. Rajoy, que se va a Argentina al Parque de la Memoria de Buenos Aires a homenajear a las víctimas de la dictadura argentina mientras desprecia a las víctimas de la dictadura española. Un M. Rajoy que tiene el valor de escribir en el memorial argentino su testimonio de admiración y su reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos, mientras en España se jacta de dedicar cero euros a la ley de memoria histórica. En fin, vergüenza. La España de la convivencia de la que hablaba el reprobado ministro de Justicia en su respuesta a la interpelación es la que mantiene el número dos en el ranking mundial de desaparecidos forzados, la que deja en el olvido a los más de 30.000 casos de bebés robados, la que se opone a sumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, la que ha financiado y permitido las actividades de la Fundación Francisco Franco, que se dedica a exaltar al dictador como modelo de virtudes al servicio de la patria y que además sigue conservando en su poder documentos oficiales, la que tiene todavía más de 1.200 calles... Señoría, no... tiene que terminar. Voy terminando. Con nombres de personajes relacionados con el franquismo, como la Avenida del Generalísimo o la calle de José Antonio Primo de Rivera. La España de la convivencia olvida que sin memoria histórica no hay democracia. Y espero que esta vez la senadora Muñoz haya escuchado bien mis palabras, pues la última vez que subí a esta tribuna hablar de memoria histórica con la proposición de ley de compromiso, me atribuyó en su discurso unas palabras que no pronunció. Señoría, termine, por favor. Termino, termino. Herederos del franquismo, ilvanando todo su discurso con relación a mi grupo parlamentario sobre esa premisa. O era acaso de aquello de excusatio, non petita, acusatio manifesta. Ustedes verán. Gracias. Gracias, senador Comorera.